El pasaje que hemos comentado este domingo, de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, sigo siempre la versión del Códice de Esa, empieza con un, una interpelación de Jesús. ¿Qué os parece? Dos hijos tenía un hombre, la palabra de los dos hijos. ¿Pero dónde la situamos esta palabra? Aquí no dice nada. Además, el texto precedente no lo hemos leído el domingo pasado, ni lo leeremos. Y es curioso, yo considero que es el más importante de todos los que vendrán después, porque aquí hay una serie de textos, de pasajes, de parábolas, etc., que iremos leyendo cada domingo, que todos dependen de este momento. Jesús se encuentra en el templo enseñando, tanto quiere decir que se ha sentado, y ha acudido mucha gente a escucharle. Y de, momento, y de repente se presentan los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, que son las dos partes, diríamos, la parte religiosa y la parte más bien política. Y le preguntan así a boca a bocajarro, ¿con qué autoridad eh, haces esto? ¿Qué ha pasado aquí? Esto no nos lo hemos saltado. O sea, sí, hemos hablado de la, lo que llaman la purificación del templo, ¿eh? pero ¿por qué no hemos leído todo esto? Y es interesantísimo, y si no lo entenderemos todo lo que viene después, ¿eh? Por esto yo insisto en este momento. Empieza, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. ¿A quién les está hablando? Pues a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que le están recriminando y pidiéndole que les diga con qué autoridad actúa así. ¿Es ¿Qué ha hecho? ¿Ah? Ha limpiado el, te el templo. La palabra purificar no me acaba de gustar, pero vaya. Y ahora está enseñando. Entonces ahora ya sabemos dónde colocar la parábola. Pero es que estos, para cazarlo le han puesto una trampa. Dinos con qué autoridad actúas así. Y Jesús lo tiene difícil de responder. Y les pone una contrapregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Si me respondéis a esta pregunta, también yo os diré con qué autoridad actúo. O sea, ahora, ahora es él que los está poniendo en una situación de difícil. Si dicen que es de Dios, nos dirá. Entonces, ¿por qué no lo habéis escuchado a Juan Bautista? Si dicen que es de los hombres... La gente se va a sublevar porque consideran que Juan es un profeta y están presentes ahí. Y responden así las buenas, no lo sabemos si se hacen los ignorantes. Y Jesús responde igualmente en el mismo tono, tampoco yo os voy a decir con qué autoridad actúo. Y ahora vienen to toda esta serie de parábolas y de situaciones que iremos desgranando durante varios domingos. La primera, la de hoy, eh, es la palabra de los dos hijos. Dos hijos tenía un hombre. Acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar a la viña. Él respondió, no quiero. Pero más tarde se arrepintió y fue a la viña acercándose al otro le dijo lo mismo pero él respondió diciendo yo señor voy enseguida y no fue ¿cuál de estos dos les pregunta hizo la voluntad del padre? le responden el último perdón pero esta es la, la versión normal ¿eh? yo tengo he hecho en tres columnas las tres versiones que podríamos distinguir aquí que no os voy a leer que sería demasiado pesado según el Códice Beza, esta es la versión del Códice Beza, la versión que nos dan como buena es la del Códice Sinaítico, en este caso, el manuscrito sinaítico. y la del Vaticano lo han relegado en este caso en la tercera posición. Y la respuesta es muy distinta de uno a otro. En el caso presente, el Códice Beza dice... El último, el último sería aquel que dijo, Señor, voy allí enseguida y no fue. Pero este, o sea, de momento es positivo porque dijo que sí, no, pero es no lo hizo. Es ¿eh? la crítica de la situación del judeísmo en el tiempo de Jesús, lo pone así. En cambio, el primer hijo, que sería el hijo mayor, representaría a las, entre las 70 naciones, a las 69, si sí, sacamos la de Israel. Y estos le dijeron, así por los buenos, no quiero. Y después se repensaron y fueron. Bien, es una parábola difícil de interpretar, precisamente porque hay tres versiones. Pero aquí no se trata de ver quién tiene la razón y quién no tiene razón. Aquí lo que queda claro, según el Código de Beza, que es lo que yo me gusta de seguir, porque es muy coherente, diciendo el último, los judíos, el hijo menor, reconocen, que sí, que aceptaron la torá que aceptaron la ley, pero que no han sido fieles. Yo, Señor, voy enseguida. Pero al final no fueron. ¿Eh? Por lo tanto, este no ha hecho la voluntad del Padre. Habría muchas cosas que decir en este caso. Pero creo que ya expresa algo. De lo que Lucas nos quiere, perdón de que Mateo nos quiere informar. Y Jesús ahora responde, en verdad os digo, que los recaudadores de tributos y a las prostitutas os toman la delantera del reino de Dios. Es fuerte. O sea, lo más tirado del pueblo de Dios, que no, so, no forma parte ni siquiera del pueblo de Dios. Los recaudadores de tributos porque lo hacen a favor de los romanos. Las prostitutas y, el, y, el, y lo veis, ¿no? Son muy mal, mal consideradas. Porque vino Juan hasta vosotros por el camino de la justicia. La palabra justicia para un judío es esencial. El justo por excelencia es. El, el, el que reconoce la, hace la voluntad de Dios. Vino y no creísteis en él, mientras que los recaudadores y las prostitutas creyeron en él. Vosotros, sin embargo, al verlo, ¿acaso os habéis arrepentido más tarde hasta creer en él? La pregunta queda en el aire. Le han dado una respuesta porque han cambiado el texto y en vez de esta pregunta que tiene el código de Leen, vosotros, sin embargo, al verlo, ni tan solo os habéis arrepentido más tarde hasta creer en él. O sea, con la negación, cosa que el Códice no, no hay constancia, el Códice negación. Quedando la frase en forma de pregunta, vosotros, sin embargo, al verlo, ¿Acaso os habéis arrepentido más tarde hasta querer en ¿eh? en el aire, ¿eh? Gracias.